Hola machílicos, me encuentro en Playa del Carmen, México, en el pleno Caribe y en el vídeo de hoy os voy a contar por qué es importante tener una buena cobertura de gastos médicos con vuestro seguro de viaje. La atención, por ejemplo, rutinaria en un médico puede llegar a costar en España 10 euros y en países como Estados Unidos hasta 60 pero eso no es nada comparado con el coste, por ejemplo, de un traslado en ambulancia, que pueden ser más de 500 dólares, o una operación de apendicitis, que pueden llegar a ser más de 45.000. Esto significa que tenéis que tener una buena cobertura dentro del seguro de viaje y, por ejemplo, el seguro Total Travel te lo incluye. Así que, importante, tenerlo en cuenta a la hora de contratar el seguro de viaje, porque con la salud no se juega.